de o sea, lo más huevo, ¿es posible. en serio? Sí. no, no, ya no está en vivo, ya que ay, ay. no, no no no no no Ya, práctica o el talento. Yo creo que la práctica hace mucho y si tienes el talento te ayuda a refinarlo, te ayuda a, a, a de todas maneras este.. Agilizar procesos, que al final eso es lo que es dinero, pues, ¿no? Aprendizaje, encontrar tus métodos, sobre todo en el tema del diseño, encontrar tu, tu método es bien importante, ¿no? Porque lo que te funciona a ti tal vez no me funcione a mí y así, ¿no? Y el otro tema que tiene que ver con procesos es importante porque es algo relativamente nuevo en el tema de diseño. Entonces tú tienes que encontrar la forma de cómo hacer tu escaneo, tienes que encontrar la forma de cómo superar una escanea, una escaneada, por ejemplo, no o sé, sea, que tienes algo muy grande ¿cómo lo escaneas, no tienes que tomar foto y cómo entregar las cosas al cliente también es algo que no te enseña, ¿no? Entonces eso es como que ya de claro, cada uno. Si no estás metido haciéndolo, entonces no por más puede, que tienes talento, claro, no, no, no te No podrías, no podrías. Como claro, que es un buen detonante, pero no te revela todo el proceso hasta el final. Exacto, ¿no? Y cada proyecto es algo nuevo también, pues no, porque cada proyecto te, te pone pautas distintas, ¿no? Por ejemplo, es distinto trabajar una portada de revista contra no sé, pues un lettering para un retail, ¿no? O para una oficina, claro. o para un laboratorio empaque. creativo, ¿no? Entonces, y la cantidad de palabras también, ¿no? Me toca hacer empaques con 270 palabras otros logos de una sola palabra claro. entonces cada, cada proyecto es distinto en este tema del lettering es bien, bien distinto ¿no? claro. y aparte como es nuevo, o sea, es como que equivocarte y otra vez hacerlo equivocarte, hacerlo ¿no? entonces mucha gente piensa que no tengo nada en contra de los videos tutoriales ¿no? Pero este, sobre todo a mí me interesan bastante ese tema porque claro. te permite llegar a mucha gente pero algunos creen que todo está ahí y ahí queda ¿no? claro que es y eso es totalmente que... falso ¿no? porque hay muchos videos por ejemplo cómo hacer un lettering ya pero ahí quedó no o sé sea, cómo le entregas al cliente el lettering o cómo lo haces para que no sé pues para para otro tipo de soportes, ¿no? Digital, impreso, este, y tal, tal, tal. Menos en diseño, a mí yo creo que ninguno de los cartones que tengo me ha servido más más yo lo que más rescato son mis experiencias con distintos maestros, ¿no? Calígrafos de lettering lo que sea. Yo creo que llevar claro, todas un las horas tiempo... de bueno un diplomado, o sea, en cualquier instituto, carrera chévere, pero, o sea, en la vida real no, nunca me ha servido eso, o sea, nadie me ha pedido, oye, ¿dónde están tus cartones? ¿dónde están tus, sí. ¿dónde están tus cuadritos en la pared? No, sí. falso, ¿no? Al menos acá, yo entrego, sí, cuando edito mis talleres entrego certificados, que es más que todo simbólico, que es algo que, que me gusta que los alumnos llenen recuerdo y ¿verdad? eso, ¿no? El feeling de las horas, ¿no? Que has estado ahí, pero... En la vida real, o sea, tu mano es la que va a hablar por ti, al menos en lettering y caligrafía, ¿no? Tu trabajo claro. es el que va a hablar por ti. Lo otro también es el tema de que, justo estamos conversando de eso hace un ratito, ¿no? El Ajá. tema del riesgo, ¿no? O sea, el cliente no es que pague, <risas> no es que pague solo por talento, sino paga para eliminar riesgos. Claro. O sea, sí. no es que escoge la opción más fea, sino que es la que siente que es segura para su negocio. Claro. Y eso también va más de la mano de la práctica, de la experiencia, que tal vez del talento. Claro. Sí, en verdad hay muchos. O sea, nosotros trabajamos con estudios y también con, con clientes ¿no? que, que vienen directamente de su empresa a buscarnos para hacer este proyectos de letra y de caligrafía. Entonces, el riesgo es importante, ¿no? Porque hay mucha gente que ahora está haciendo cosas así, letra y pedagogía, o está haciendo consultorías, pero yo creo que los clientes deben de evaluar mucho los portafolios, ¿no? Aunque hay muchas cosas que, hay muchos estudios que hacen proyectos como truchos, ¿no? Que también está bien, pero... No puedes llenar todo tu portafolio de proyectos así, o sea, tienes que tener casos reales, números que te respalden, ¿no? Entonces, clientes fuertes que también han confiado en tu trabajo, entonces eso es, en nuestro caso, el, el cómo evaluar los riesgos, ¿no? Porque, de hecho, todos los clientes, no todos manejan las mismas cifras. Este, ¿Y quién va a querer echar plata al agua? Claro. Pues, ¿no? Y bueno, el riesgo siempre va a estar, ¿no? Pero ya los clientes van evaluando sus posibilidades, ¿no? Ahora no digo que todos los clientes tienen que venir a mí a hacer lettering. O sea, cada uno va evaluando sus temas, de repente algunos no van con, con las cosas que yo hago, van más bien con un tema de graffiti o un tema de... Y igual yo, no. cuando viene un cliente y quiere que yo haga letras chichas, yo le digo que yo no hago eso, que que me gusta, pero no es mi tema, entonces los mando a otro, otro diseñador, otro. O, o viene alguien a pedirme tipografía, ¿no? Este, y los puedo mandar donde donde tu estudio Para que hagas eh, con LAB y esas cosas pero, Porque no es mi tema, ¿no? Claro O lo trabajamos juntos sí. O sea, hay mil formas de, final, de hacerlo el mejor de zapatos. exacto a enfocarse ese sí. es el segundo tema porque encaja con el tema de práctica Ajá. bueno cerrando eso es bueno yo sí creo que el talento es importante pero descansar solo sobre eso y no, no. desarrollarlo no. ambas van de la mano exacto, creo. exacto o sea, ¿no? Sí. O sea, no no pecar de orgulloso exacto yo he escuchado muchas veces en diseño a muchos alumnos, incluso cuando estudiaban, ¿no? ah, yo me amanecí eh, un día antes y lo hice, ¿no? Mientras que hubo otro alumno que estuvo todo el mes haciendo su trabajo y tal vez ambos en algún momento tienen notas similares, ¿no? Ahora, en la vida real que te ligue, pero no puede ser tan a la ligera jugarte con un cliente de esa Exacto. forma ¿no? entonces, a menos que no se pues que hagas zapatos y que ya tengas un proceso muy, muy este muy, como se dice bueno, muy, que quieran específicamente claro, ese proceso, ese prospecto, ¿no? o... claro pero cuando son temas creativos, de todas maneras hay que estar ahí, no dándole vuelta. De hecho, tal vez eres un genio y no sé se te ocurre una campaña en cinco minutos, pero no siempre vas a tener eso. De repente un día estás en un bajón, no estás al 100% anímicamente y no te puedes confiar de eso. Entonces, siempre es bueno tener ahí un plan de trabajo.